Hola, ven a vivir la Semana Santa en Tezontepec de Aldama, en donde podrás disfrutar de nuestros bellos balnearios como lo son el Huemac, Parque Ecoturístico El Águila, los manantiales y el Ojo de Agua. Siente la emoción de nuestro torneo de fútbol. También disfruta de nuestra rica gastronomía, como lo es el pescado en hierbas y la barbacoa con un rico pulque. Conoce y sé parte de nuestras tradiciones como lo será la procesión de laurel, la bajada del ángel y el diacrucis de Sontepec se recibe con los brazos abiertos.